A favor de aquellas personas que están padeciendo una enfermedad. Por ese familiar suyo que está padeciendo necesidad. Por una enfermedad que está padeciendo. Así que hoy vamos a iniciar. Orando a favor de las personas que están enfermas. Hay muchas personas que necesitan el favor de Dios. De una manera directa. Hay otros que están en tratamientos médicos. Vamos a estar orando para que esos tratamientos médicos. Ten buen resultado. Dios sana también a través de la ciencia médica. Pero también, sobre todo nosotros oramos. Para que el Señor de una manera directa. Traiga sanidad a los cuerpos. Y aún a las almas que están heridas. Dice la palabra del Señor en Isaías 53.4. Muy conocido versículo. Dice. Ciertamente el Señor Jesucristo. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y que esta es una promesa de sanidad de Dios a través de de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz de Calvario. Él llevó nuestras dolencias. Y llevó nuestras enfermedades. Y por su llaga. Hemos sido curados. El Señor cuando estuvo en la tierra. Sanó a muchos. Y sigue sanando. Porque el poder de Dios está ahí. Siempre disponible. Quien crea en Él. Quien tiene fe. Le obedece. Y clama a Él. De corazón que hoy es un día para decirle a Dios que esa enfermedad que estás padeciendo se va en el nombre de Jesús de Nazaret oramos en el nombre de Jesús de Nazaret estimados hermanos y amigos dándote la más cordial y amorosa bienvenida a este tiempo de oración no te desprendas de este corto tiempo de oración que, in que iniciamos el día es un tiempo de oración poderoso personas que están siendo sanadas por el poder de Dios testimonio de personas que han encontrado respuesta de Dios a través de la oración. En todo tiempo el Señor está sanando. Gloria sea en nombre del Señor Jesucristo. Oremos, Señor, gracias por este día. Queremos ante todo, primero, agradecerle al Señor. Agradecerte, a Dios, por tu amor, por tu infinita misericordia. Porque tú has tenido cuidado de nosotros, nos has bendecido con toda clase de bendición espiritual, física, material, de todos los aspectos, Señor, nos has dado la vida, nos has dado salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Has tenido cuidado de nosotros, a pesar de que te hemos fallado muchas veces. Tú has sido fiel siempre, Señor. Por eso hoy estamos aquí, agrade agradeciéndote, Señor. Te agradecemos todo, todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la salud, Padre. Gracias por la vida, sobre todo te repetimos, Dios mío, queremos recalcar eso que estamos vivos, Señor, porque a ti te ha placido así sea Dios, y hoy estamos en este momento también presentando Señor nuestra intención, nuestro deseo nuestra actitud de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestra maldad, porque no queremos que nada estorbe nuestra relación contigo Señor, no queremos que nada esté estorbando nuestra relación contigo Padre de la Gloria es que, así que hoy hoy le decimos Dios mío Perdona, perdona, perdona mis pecados. Perdona mi maldad, Señor. Perdona todo lo malo que he hecho en esta vida, Señor, hasta este momento. Quiero llevar una vida totalmente agradable a ti. Dios mío, lo sabemos. Yo sé que con mis fuerzas no puedo. Por eso te pido, Dios, que me dé fuerza para seguir adelante, para apartarme de pecado. Apartarme de maldad. Aún con el pensamiento pecamos, Señor. Aún. Dios mío, te fallamos muchas veces. Aunque conocemos tu palabra, le fallamos aún con el pensamiento, Dios mío, le pedimos que perdones, que limpie nuestra mente, que nos lave de nuestra maldad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que el enemigo no gane ventaja, queremos someternos a ti, como dice tu palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Dios mío, queremos ser efectivos en nuestra lucha, nuestra guerra espiritual contra el enemigo, contra los espíritus inmundos, de maldad, Señor, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, a favor de toda persona que está enferma, que está padeciendo, Dios mío, de cualquier enfermedad del sistema respiratorio, gripe, influenza, Señor. Aún los que están padeciendo COVID o, de, o sus derivados, Señor, enfermedades similares por virosis, por bacterias, Señor, en el sistema respiratorio, sea sanado con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, te bendecimos, glorificamos tu nombre que es poderoso, Señor. Limpia los alveolos, Señor, los pulmones, las fosas nasales, Señor, la tráquea, todo, todo el sistema, la laringe, Señor, todo el sistema respiratorio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, te bendecimos, damos honra y gloria a tu nombre, Padre, también oramos a favor de las personas que están padeciendo de cáncer, de todo crecimiento normal, de todo tumor, Señor, que ha quitado de del cuerpo de las personas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, el, el cáncer se seca, ese tumor se va, ese quiste, ese quiste ovárico, Señor, también se va en el nombre poderoso de Jesús. Dios, tú eres el Dios que trae sanidad, el cáncer no resiste tu poder, Señor, te consume. Ese crecimiento anormal de la célula es detenido, es eliminado en el nombre poderoso de Jesús. decae cae, Señor, toda estrategia del enemigo para causar cáncer en los cuerpos de las personas en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por aquellos hermanos que están padeciendo enfermedades desconocidas, Señor, que la ciencia médica no sabe qué es lo que tienen, le hacen el examen y no sale nada. Oramos y reprendemos toda actividad satánica, todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad se va de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Estamos declarando tu protección, tu bendición, tu sanidad en la vida de esa persona que tiene enfermedad, supuesta enfermedad por brujería, por hechicería, por, cual, por cualquier motivo, Señor, esa enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, vino a dar libertad a los prohibidos por el diablo en el nombre poderoso de Jesús. Estamos declarando sanidad, liberación en los cuerpos de toda enfermedad supuesta, toda enfermedad lanzada, toda maldición lanzada contra las personas que dan sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, también oramos por los que tienen problemas en el sistema digestivo. En el nombre de su Nazaret sea tú trayendo, liberando de toda úlcera. Padre, de todo cáncer de estomacal, de todo cáncer del colon, Señor, de toda enfermedad del sistema digestivo, es sanada ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús también declaramos sanidad en el sistema circulatorio sanguíneo. En el corazón normaliza la función cardíaca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. ese que tiene soplo en el corazón se ha normalizado, Señor, ese funcionamiento cardíaco, Señor, que tiene arritmia, Señor, también se ha sanado, se hace el corazón funcionando correctamente, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que no tenga que intervenir quirúrgicamente a esta persona de corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, destapona, Señor, quita todo taponamiento en las, en las venas, señores, en la arteria donde se encuentra, ese taponamiento se va, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea tú fluyendo, Señor, ahí, en esa sangre, Señor, estoy trayendo licuefacción ahí en la sangre para que no no se taponen, Señor. Las plaquetas, los índices de plaquetas se han normalizado en el nombre poderoso de Jesús. También los índices de presión alta, presión baja, Señor, se ha normalizado la presión en el nombre poderoso de Jesús. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, Señor, se han normalizado su número en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, declaramos sanidad de toda dolencia en las articulaciones, toda artrosis Toda artritis se va en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad degenerativa también detenida, eliminada de los cuerpos. Ahora en el nombre poderoso de Jesús estamos declarando sanidad de toda enfermedad. El Señor Jesús nos enseñó, la palabra nos enseña que si alguno está enfermo debemos orar por esa persona y la oración de fe sanará al enfermo. Dice tu palabra y nosotros estamos cumpliendo tu mandato, Señor. Y hemos visto respuesta, hemos visto tu poder. A través de tantos años, Señor, somos testigos de tu poder sanando, Señor. Y hoy ese poder está disponible para usted, mi estimado hermano, hermana. Ese poder está disponible para usted. Ore al Señor con fe. Confíe que el poder de Dios está disponible. No acepte voces negativas. Quite toda duda, toda incredulidad. Sepa que Dios sigue sanando en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria te damos, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mi amigo, Dios me los bendiga en este nuevo día. Le damos gracias al Señor porque Él ha permitido que estemos nuevamente aquí en el devocional. Le damos gracias al Señor por nuestra vida, por nuestra salud. Gracias, Señor, te damos por las grandes maravillas que vas a hacer en este día, Señor de la gloria. Y en este día, Padre, te lo ponemos en tus manos, Señor de la gloria. Te damos gracias, Padre bendito. Bueno, estamos aquí en el devocional, en la sanidad y liberación, que es el tema de hoy en la familia. Leemos en Lucas 10. Lucas 10:9 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sanen a los enfermos que hay allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El Señor hoy te dice que Él está ahí a tu lado. Los que están... Si tú estás ahí, escuchando el devocional, en el lugar donde tú te encuentres, el Señor te dice que Él está allí al lado tuyo, esperando que le digas, Señor, perdóname. Y si es posible desanarme. sanarme, pasa tu mano poderosa sobre mi cuerpo y llévate toda enfermedad, toda dolencia todo malestar de mi cuerpo en el nombre de Jesús. El Señor está ahí a tu lado. Si estás escuchando el devocional y si te encuentras enfermo o, o algún familiar, el Señor te dice que Él, lado, que Él está a tu lado. Que Él está a tu lado. Que Él está esperando de que tú abras tu boca y le digas, Señor, Señor, Aquí estoy. Gracias por estar a, a mi lado. Gracias porque tú me estás escuchando mi, mi dolor, mi queja. Gracias porque tú estás escuchando todos los síntomas que yo me siento. El Señor está ahí. Y lo único que tú, que el Señor está esperando es que abra tu boca y le diga. Señor, yo me siento esto, Señor, me siento dolido por esto. Quiero que tú me sanes de todo dolor porque tú tienes el poder. Eso es lo que el Señor está esperando de ti en esta mañana. Y si leemos en el Lucas, el Lucas... Leemos en Lucas 13, 13, 14 dice. Hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanado Y no es en sábado. El Señor le contestó. Hipócrita. No desate cualquier de ustedes su buey o su burro. En sábado, para llevarlo a tomar agua, pues esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? El Señor está diciendo en esta mañana que la si tú te encuentras en enfermo en estos momentos, no tienes que esperar, no tienes que esperar que venga ese día para un sábado o un domingo, un sábado para que te el Señor te sane. El Señor está ahí para cualquier día hacer la, hacer la sanidad. El Señor no espera de que tú esperes el domingo para ir a la iglesia para que el Señor te sane. No. Allí en tu casa, tú le clamas al Señor. El Señor está ahí para sanarte. El Señor no espera cualquier día para cualquier día especial para sanarte, no. El Señor está ahí ahí esperando que tú abras tu boca. Y le diga, Señor, aquí estoy, sáname, Señor. Él no va a esperar un día especial para sanarte, no. Él no espera eso. Él está esperando de que tú llegues a los pies de él y le diga, Señor, aquí estoy, Padre, postrado en esta cama. Aquí estoy postrado en esta silla. Yo sé que tú tienes ese poder tan grande para sanarme. Y aquí estoy. El Señor, donde tú estés, y si le clamas a Él, el Señor está ahí, porque Él está a tu lado. Él está escuchando lo que tú lo que tú te sientes. No hay necesidad de esperar un lunes, de esperar un martes, cuando haya servicio, no, tienes que clamarle a Él, en el instante clamarle a Él, que Él te escucha y te hace la sanidad. Amén, gloria a Dios. Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver la gran, la grandes, las grandes cosas que el Señor hacía. Esa gente se alegró cuando el Señor le hizo la sanidad a esa mujer. El Señor en el instante no esperó el sábado. Ahí dice que él, él está esperando el sábado para que el sábado este, este, se hiciera la sanidad. Y no, el Señor no tiene un día especial para hacer la sanidad. El Señor la hace... Hace enseguida, si tú clamas a Él, te hace la sanidad enseguida. El lugar donde tú te encuentres, le clamas a Él y Él el Señor hace la sanidad de tu cuerpo, de lo que tú te sientes. Señor, en esta mañana te está diciendo, yo estoy a tu lado, yo estoy aquí contigo. Clámame a mí, clámame a mí, que yo te responderé. Clámale, que el Señor te responde en la sanidad que tú tienes. Le damos gracias al Señor por esta corta reflexión que el Señor te está diciendo, yo estoy aquí, a tu lado. El reino de Dios está a tu lado. Ahí está, donde estás tú, está el Señor. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Por aquellas personas que han, que han llamado para que oraran por ellos y por los que están enfermos también, vamos a orar en esta mañana. Padre, damos gracias, Señor, nuevamente, Padre bendito, por las grandes cosas que vas a hacer en este día, Padre, en este nuevo día, Padre bendito celestial. Gracias te damos, Señor de la gloria, porque tú, Padre bendito, donde nosotros les encontremos, ahí estás tú, Señor de la gloria, esperando, Señor, de que nosotros abremos nuestra boca y clamemos a ti para que para que seas tú, Señor, tratando con nuestra vida y llevando, Señor, toda dolencia, todo, todo malestar de nuestro cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor reprendemos Señor, desautorizamos Señor, toda obra maligna Padre en esta hora Señor todo cuerpo que se encuentre dolido en esta hora Padre amado bendito, lo reprendemos Señor de toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, llámese como se llame el malestar, la enfermedad la dolencia Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret Padre, oramos en esta mañana Señor de la gloria Pomayra Padre que ella fue, señor fue operada Padre bendito y te pedimos en esta hora Padre para que tú le des fortaleza en su cuerpo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor por el Señor Dionisio Señor de la Gloria que él también va a ser operado Padre pero antes de que él lo llame Señor de la Gloria tú estés preparando Señor esos médicos, tú estés preparando Señor ese quirófano Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor de la Gloria te lo ponemos en tus manos también Dios mío Padre para que te glorifique, Señor, en la vida de, de los médicos y la vida de él, Padre, por el Señor Enán también, Señor, gracias te damos, Señor, por la restauración, Señor, del Señor Enán, Padre bendito, Dale esa fortaleza en sus piernas, Padre bendito, gracias, Señor, porque tú has hecho, Señor, una obra grande en, en sanidad, Señor, en la vida del Señor Enán, Padre. Gracias, Señor, por el hermano Gustavo Guerra, Padre, porque tú te glorificaste, Señor, en la vida de nuestro hermano, Padre. Síguele dándole esa fortaleza a nuestro hermano Gustavo, Señor, a la señora Gilma, Señor, que ya fue caída, Señor, se cayó, Señor, de la gloria, y tiene una fractura de cadera, Padre, te lo pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, Padre, amado, bendito, soldando esa cadera, Padre, que seas tú, Dios mío, Padre, bendito celestial, dándole fuerza, Señor, ahí esa seño a, a la señora Jimma Padre bendito de la gloria, tú estás ahí con ella, Padre amado, y te pido, Señor, que seas tú, Señor de la gloria, sordando, Señor de la gloria, esa cadera, Señor de la gloria, uniendo esa cadera, Padre, en el nombre de Jesús, porque para ti nada es imposible, Señor de la gloria, tú eres el médico, sobre todo los médicos, Padre amado bendito, y por eso clamamos a ti, Dios mío, Padre, porque cuando el médico dice, Dice que no se puede, pero Padre, tú dices sí se puede, Padre, porque para ti nada es imposible, Señor de la Gloria. Y por eso te ponemos, Señor, a la Señora Gimo, en tus manos, Dios mío, Padre, en esta mañana, Señor de la Gloria. Por el Señor Gilberto, Señor, que fue operado, Señor de la de su, de su cabeza, Padre, gracias, Señor, porque tú, tú estuviste ahí con él, Señor de la Gloria. En medio de esa cirugía, en medio de, su, de esos médicos, Padre, gracias, Señor de la Gloria. Te lo pedimos que. Tú siga dándole esa fortaleza a él, Señor, y, y esté sanando, Señor, cicatrizando, Señor, esa herida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por Mónica Rivero, oh Señor, de la gloria, oramos, oro por ella, Padre, para que tú le des fortaleza, Señor, y le des fortaleza a toda su familia, Señor, por la pérdida de, por la... La partida, Señor, de la gloria de su madre, Señor, dale esa fortaleza grande, Señor, a su familia, Señor, y a ella también, Señor, de la gloria, tu palabra dice, Señor, que, que tú eres el padre de los huérfanos, Señor, de la gloria, el defensor de las viudas, Padre, tú eres el padre, Señor, de esa familia, Dios mío, Padre, y de ella también, Dios mío, Padre, y te pido que le des esa fortaleza a ella, Señor, y a toda su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, de la gloria, también oramos, Señor, por la hermana Felisa, Señor de la Gloria. También, Señor, oramos por ella en esta mañana y te la ponemos en tus manos, Señor, para que siga restaurándola, Señor de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Por la, por la hermana Guillermina, Señor, para que seas tú, Señor, esta, Señor eh, este, con, su, con su azúcar, Dios mío, Padre seas tú normalizándole esa azúcar a ella Dios mío Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor de la gloria por Saray Señor por Saray también te pido por la salud de Saray Señor mira ese un Señor inflamado que tiene ella Padre pero para ti nada es imposible Señor de la gloria y te pido en esta hora Padre que pase tu mano poderosa sobre el cuerpo de ella Señor y llévate Señor toda inflamación Señor en esta hora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Gracias te damos, Dios bendito. Y el señor Carlos también te lo ponemos en tus manos. <coughs> A la señora Eneida también te la ponemos en tus manos, Dios mío Padre, para que siga restaurándola, Señor de la Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. También oramos por aquellos hogares, Señor de la Gloria, que están pasando por situaciones difíciles, Señor de la Gloria padre para que seas tú señor bendiciendo esos hogares señor de la gloria en esta hora padre en el nombre de jesús de nazaret padre te damos gracias señor de la gloria y oramos señor y te lo ponemos en tus manos a, a aquellas personas señor que se encuentran enfermas señor por cualquier enfermedad padre hay muchos señor que se encuentran dolidos señor de la gloria que se encuentran quejándose de un dolor señor de la gloria que, quejándose señor por por esa, por, es, por esa enfermedad que tiene, Padre, tú tienes el poder, ten misericordia, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Por eso oramos, Señor, en esta mañana por cada uno de ellos, Padre, para que tú te glorifiques, Señor, en cada vida de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo ponemos en esta mañana y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria sea el nombre del Señor, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor, que estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. La palabra del Señor nos dice, estimados hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor Jesucristo hablando, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. El Señor Jesús sigue sanando, sigue trayendo libertad a los oprimidos, sigue trayendo libertad a los cautivos. Él te sana de toda enfermedad. Así que hoy nos gozamos porque ha llegado sanidad a tu vida, a tu familia. Una familia cuando hay personas enfermas, las cosas no andan bien, hay preocupación, hay estrés, mejor dicho, no andan bien las cosas. Entonces hoy el Señor Trae sanidad a tu casa, a tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Trae liberación de toda enfermedad, de toda enfermedad física, espiritual. Tu alma herida también es sanada por el poder del, del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que hoy declaramos sanidad total en tu vida, en tu familia, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, le damos toda la honra. Y la gloria a Dios, deseando que hoy tengas un día excelente, bendecido por Dios, pueda hacer tu diligencia, salga a hacer tus quehaceres tu trabajo, tu negocio, a lo que vaya tu diligencia, todo, tus estudios, todo lo que vayas a hacer, el Señor te está acompañando, salga con bendición y regrese con mayor bendición a tu casa, en el nombre de Jesús, recuerda también que estamos llegando a los tiempos finales de la humanidad, como